Nuevo round entre Mirta Legrand y Andy Kuznetsov, quienes serán sus invitados. Los sábados a la noche, Canal 13 y Telefe viven el minuto a minuto la pelea del rating, sus protagonistas, y los encargados de representar a cada canal son Mirta Legrand y Andy Kuznetsov. En esta ocasión, los conductores tendrán en su mesa, a invitados muy variados y se destacan diferentes profesiones, por ejemplo médicos, periodistas, actores y cantantes. Andy, muy seguro con su programa, es el primero en confirmar la lista de sus invitados, lo hizo hace unos días, y, en su mesa estarán, Juan Leirado, Luciana Salazar, Marcos y Palma. Ernestina País, Kaey y Agustín Casanova. Por otro lado, en el ciclo televisivo de La Chiqui, los protagonistas de su ciclo serán, Juana Viale, Juan Carlos Gustavo López, Ricardo Caruso Lombardi y la doctora. Mabel Bello, fundadora de Aluba, la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Tanto podemos hablar como la noche de Mirta, tendrán entre sus invitados, diversas figuras del espectáculo, que se destacan en la actualidad, ya sea por polémicas, por méritos deportivos, académicos, o grandes aportes a la sociedad. La pelea de esta noche promete ser pareja. Además, la Diva Argentina, continúa con los clásicos almuerzos de domingos, y este 11 de noviembre tendrá en su mesa Valeria Link, Carmen Barbieri, Santiago Val, Federico Val, Enrique Pinti y Ludovica Askirro.